gestos, hay rastros de mi juventud, hay viejas caricias, risas de mis niños. En tus arrugas están impresas fotos de mi fuerza, de mis luchas, de tus padres, por eso te necesito, por eso no me vale ninguna fotocopia de tu ser, te reclamo entera. te reclamo entera. Y si no puede ser, te miro como miro al mar. Me alimento de tu amor, que me acompaña de aquellas reuniones del parchis del mus de mi vida entera por eso te necesito por eso no me vale